Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy más que y estamos aquí en este último, último país, último rally, chicos, por fin ya de esta tercera temporada larguísima, chicos, después de casi pues 33 vídeos y, y una tercera temporada enorme, llena como hemos visto de rallies en todos los países. Y bueno, pues llegamos a este último país llamado Australia. Y bueno, pues espero que os guste. Y vamos a empezarle ya. Y yo creo que vamos a poner el punto final en este país, pues que va a ser también enorme. Ya lo veréis. Un país muy grande como Australia, pa... que es justo el plato fuerte, el final de este. Pues de este apasionante WRC8 juego de rallies increíble. Y bueno, pues vamos a empezar ya. Y, y bueno, va a ser el último que hagamos. Y ya hasta después, seguramente de vacaciones, porque ya me iré de vacaciones, chicos. Pues haremos más. O pasado un tiempo, quiero decir haremos subiremos eh, bus simulator y ya de ahí pues <coughs> otros juegos ya veremos ya veríamos porque no sé si subir el FIFA o o no sé, o el dir que lo tengo aquí Eso ya lo veríamos Pero bueno, el siguiente que se subiría sería El Bus Simulator El 2018, que aún tampoco me lo he pasado Y puedo pasármelo en directo, chicos Perfectamente, y me encantaría Como lo estoy haciendo con el WRC Y bueno, pues vamos a continuar Como lo he dicho en este juego Vamos allá Vamos allá vamos a oírlo Vale, nos habíamos quedado nivel 50 Chicos, vale, no sé si es el máximo Nivel que hay aquí en la WRC, el nivel 50, y bueno, y nos habíamos quedado con menos 1.476 dólares, ¿vale? Negativos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es avanzar. Australia. Es Australia, ¿no? Sí, Australia. Y vamos a empezarle, a ver qué tal. A ver qué tal se nos da, vas al primero hacer unos post lo de siempre primero las dos, las dos etapas y ya está, a ver qué tal se nos da, vale, empezamos Nabuca reverse con 7 con Empezamos Nabuca Revés con 7,74 kilómetros y luego Baker's Creek revés con 5,56 kilómetros así que bueno vamos allá y bueno pues seguimos sin meteorólogo porque meteorólogo no lo he dicho pero en el anterior rally en Cataluña pues antes de empezar el rally de Cataluña pues estaba cansado o oh, se me agotó y ya bueno, bueno estuve buscando un meteorólogo como un loco pero no había entonces ya voy bueno, a leer a continuar así que ya estaba ya estaríamos sin meteorólogo y nada pues lo que nos de, depare el rally, vamos allá empezamos nauca, chicos la boca revés eso es en este rally sí que hay que tener cuidado porque es así rally tierra como un barro seco y a veces es resbalosa así que hay que tener cuidado en muchos tramos ya lo veréis y bueno pues seguramente os gustará la música la quité vale chicos por copyright porque me saltaba pero vamos yo creo que la voy a volver a poner pues yo creo que ya nuestro juego no tenga no, Creo que no voy a tener problema Y creo que era el intro que ponía chicos Esa intro que yo tenía Que pues que me daba La canción como Pues eso como copia de Me saltaba como la copia No sé por qué Además es una intro y esa música Pues no se ha visto en ningún lado Pero bueno no sé, vamos allá Y empezamos, Rally de Australia Izquierda 5, 30. Derecha 4, larga sobre cima, se cierra. E izquierda 2, larga, se cierra, 40. Derecha 4, sobre base, abierta, cuidado. Freno fuerte para horquilla cerrada, derecha sobre asfalto, 60. izquierda 6 a izquierda 5 corta a derecha 5 sobre bache a izquierda 3 larga abierta 30 los faltas es un poco 3, malo larga, silla, por la carretera 1, esta hay que tener grama. cuidado porque es, no es asfalto así bueno vale carretera firme es que tener cuidado vale volvemos aquí a la grava subimos derecha, para arriba 3, larga, esa, se cierra, muy bien Izquierda 5 se cierra 4 sin corte A derecha 4, 100 Izquierda a fondo, a derecha 5 larga se usted, cierra Vamos por jungla total Vale, perfecto, lo hemos sacado verde okay, Muy 3, bien, corta, chicos Vamos por jungla 6, total, como veis Una jungla enorme, un bosque de jungla enorme un en jungla, cima, diría yo derecha Y vos, bueno, pues cima, 3, Sacamos la larga. primera verde Vamos muy bien, chicos Para cima, izquierda 4 lo dicho, he estado mal unos días, Adereza, por eso he estado 3, ausente abierta, y he hecho mucho vídeo como 4, visto sin voz, 5, corta, 3, sin, voz 5, 5, corta, 3, sin voz en off, y bueno pues ahora ya que he vuelto pues estoy mejor 5, He pasado y unos días bastante 4, malos 3, y bueno pues 3, ya estamos bien Ya estamos todos preparados para volver y nada pues Lo único es que ahora me pegaré un descanso chicos después de este juego 3, porque 5, llevo 5, mucho vídeo y ya pues empezaríamos un simulator cuatro, bus y, y ya no sé hasta cuatro. hasta cuánto entonces pararíamos cinco, Pero bueno, cinco, seguramente a va a ser otro gran juego que, que derecha, hagamos aquí fondo, solo aquí cima, y ya pues veríamos media. a este ver tal a derecha a fondo a izquierda 5 corta sobre bache a derecha a fondo freno a izquierda 4 sigue 80 Derecha 4, freno para horquilla izquierda sobre asfalto, 50. Vale, esto sí que es tierra Esto sí que es asfalto derecha, firme fondo, bueno, ¿vale? Cinco, este sí, este es bueno. Seis, corte corte es, Cuidado, freno, recto, es bueno. Esta es carretera buena ya. Que sea convencional, pero es bueno. Vale, ahí el cruce. nos vemos a la grava. Pequeño bosquecito y de árboles, eso es. Derecha 6 a izquierda 5 y derecha a fondo se cierra 5 vale esta parte es un poco así estrecha para recto a 80. cuidado recto a derecha sobre asfalto a izquierda a fondo Aderecha ahí cinco, está perfecto a izquierda muy izquierda bien volvemos al firme ahí muy Aderecha bien cinco a cinco, Uf, de aquí me puedo dar ahí si no caigo en la trampa de que se rompa la valla y muerto un pifos tiene el coche y derecha 3 corta 30 continuamos ahí eso es derecha 3 larga vale larga y cuidado freno fuerte a izquierda 4 a recto a derecha a izquierda a fondo me he ido total a ver a ver no bien por aquí no Sí. vale que me liaba ahí eso es 5 sigue, se cierra 4. Es que me he ido ahí, me he resbalado de la forma más tonta. Se me ha resbalado el coche, chicos Cuidado, para. Vale, por aquí, eso es. Fondo sobre e 3 sobre cima, vale, ya estamos llegando, chicos. Izquierda 5, a derecha 5, ah, muy larga. Ahí, roja. 4, Vaya por puente. Dios, chicos. Bueno, vamos bien. Izquierda a fondo, a derecha 5 sobre 100%. Perfecto. Más derecha grande 5, que la que el otro que hemos pasado. 5, larga, muy bien. A derecha 5, larga a izquierda 4. A derecha 4, larga sobre baches. Izquierda 5 larga sobre cima Y derecha 5 abierta Y cuidado Izquierda 4 abierta sobre baches derecha 3 uh. larga sobre cima Se cierra sin corte A ver, sale, sale, sale No, no salgo de ahí bye Bueno, 3 minutos, tres, no pasa nada sobre cima, se Es que me colo de una forma más rara, chicos Me cuela ahí Una forma muy rara a izquierda 6 para meta Vale, pues perfecto Haríamos 5 horas con 14 minutos 762 segundos Ya con penalización de 3 minutos Por esa tontería Ya habéis visto que me he colado ahí Pero bueno, vale Y bueno, y por eso Quité la música Porque me hacían copyright Y que era la música del juego Que la había detectado yo, tu, y yo tuve y por eso lo dejé, lo dejé el juego totalmente sin nada de música Como veis antes he escuchado una musiquilla cuando cuando veíamos así lo que es la repetición por La mosquita Y nada pues he estado, he estado malo ahí tres días, bastante jodido Pero bueno, ya estoy bien Y sí, la verdad es que lo he pasado mal, he estado jodido y con fiebre y tal Pero bueno ya estoy aquí de nuevo chicos, ya está aquí de nuevo mi voz. <ríe> si me echabais de menos y bueno pues os brindaré este último país de rally, espero que os guste mucho, ya lo veréis a partir en esas tres ventanas que vamos a hacer, estas tres jornadas y bueno pues espero que pueda ser lo mejor posible para vosotros, si os guste. Ya sabéis que podéis comentar, darle a like ya veis ahora veréis los botoncitos por aquí chicos y ya pues ya me diréis vale así que bueno pues estamos con otra etapa es decir estamos hoy con esta con, con, con esta etapa lo hacemos ahora hacemos la segunda y ya pues nos iremos mañana por la segunda jornada ya de este rally de, de, de Australia y el lunes pues ya por fin pondríamos pondremos el, el broche final A después de 33 vídeos chicos, casi 34 vídeos De WCR8 Y bueno pues veremos a ver si Antes de, en, de subir Bus Simulator Si hay algún alguna cosa de bonus Ya sabéis que se desbloquea algo, Ya sabéis que se suele desbloquear el juego alguna cosa así que sea tipo bonus, algunos algún es decir, algún algunos vehículos así que puedas hacer, pues ya lo subiré y ya pues sí siguiente será bus simulator ya, chicos, sí. Y nada, pues empezaré desde cero cómo se maneja, cómo se suele como tienes que manejar el bus, qué tienes que hacer, etcétera, lo empezaré desde de cero. ...y ya pues de ahí hasta que lo termine chicos... ...hasta que termine todos los objetivos... ...porque Bus Simulator... ...Bus Simulator no os olvidéis que es un juego... ...pues bueno pues... Um, ...somos... Eh, ...son... ...nos ponemos en la piel de unos conductores ¿vale? y os de una empresa... ...porque... ...por algo así pues nos la ha dejado nuestro abuelo... nuestro padre de herencia o algo así... ...y bueno pues tenemos que crear líneas... ...por los distritos de las ciudades... Y tenemos que ir eh, cubriendo esos, esos objetivos de línea Y hacer esos objetivos Es decir, que pasen por sitios Y hacer líneas circulares Y ya de ahí, pues bueno, pues haces otros objetivos y tal El del 2022, ¿vale? El de este año, yo no le he jugado Bueno, creo que es de hace dos años Creo que es del 2021 el nuevo, el nuevo Simulator No sé si lleva la misma temática, ¿vale? Creo que sí Lo único es que este es en... El... Ahí está el resbalón Lo único es que este es en Reino Unido ¿Vale? El, el que tengo y el 2018 Y el nuevo, ¿vale? Es solo en América, en Estados Unidos Entonces, pues nada, pues ya Ya lo veremos Y veréis a ver qué os parece O qué tal Y me vais diciendo, vale Así que bueno, pues os dejo con el rally Y vamos ahora a la segunda etapa, chicos Vamos a... a la siguiente y ya pues nos despedimos hasta mañana, claro, solo hasta mañana que yo no sé cómo me he metido ahí yo creo que ha sido me he salido yo como de chicos me he salido de la carreterilla y me he metido pues en lo que es en el caudal el caudal había visto que más alta el coche para que se me pusiera bien pero no sé qué me ha pasado y bueno pues continuamos 5 horas y 14 esos minutos con 762 segundos y bueno, ya acumulamos, ahora vamos con Baker's Creek, y vamos a... esta es más corta, y vamos a jugarla, vamos allá. Vamos allá Vale Derecha 4 sin corte e izquierda 3, 50 Derecha 5, media se cierra e izquierda 5, 40 Izquierda 5 corta para derecha 5 Pache sobre cima, a izquierda 6 se cierra Y derecha 4, 30 Izquierda 3, media sobre puente, 30 Derecha 3, sobre cima, 80 Derecha 4, se cierra sobre cima, a izquierda 6, 80 Izquierda 4, corta sin corte, a derecha 4 sigue Izquierda a fondo, 40 Izquierda 3, abierta, larga A derecha a fondo, 200 Baches, estrecha Derecha 6, se cierra, corta, 50 Derecha 5, corta, sobre cima A izquierda 6, 80 Izquierda 5, a derecha 5, se cierra, 3 Cuidado, freno para cima, recto a izquierda, a derecha 4. A izquierda 5 e izquierda 1. Vale, a ver si ya estaba bien. Vale. Y derecha a fondo, baches a derecha 2 sin corte. E izquierda 4 a derecha 3 abierta. 50. Cuidado, freno para derecha 1, corte, pequeño a izquierda 3 abierta larga sobre asfalto. Muy bien ahí, eso es chicos. Asfalto, por asfalto, asfalto, ahí ya. Freno para derecha 3, se cierra sin corte sobre grava, 50. Izquierda 4, no, abierta. Vamos a grava. Aquí, estos rallies de hostallos y no se casi así todo el rato. Cambias e a. Cuatro, larga, una vez asfalto, otra vez a grava suelen ser así mixtos muchas veces de grava y de asfalto y Están muy bien la verdad a derecha 5 corta y derecha 4 sobre cima frenos se cierra 3 corta a izquierda 4 abierta e izquierda 5 80 derecha 3 corta sin corte a izquierda 5 50 baches izquierda 5 media se cierra a derecha 5 e izquierda 4 larga sobre cima se cierra 3 baches 30 no uh. ahí sí que me he salido, tres, lo reconozco totalmente a fondo. Mira que había que haber frenado antes Cuidado, recto, lo he cogido mal ahí oh, ya, ya es casi el final e izquierda 3 <ríe> larga abierta y ya A Derecha a fondo se cierra. 3. 30. Derecha 6, corta sobre cima. 50. Izquierda a fondo, larga, se cierra. 3. Y derecha 4, corte pequeño a izquierda a fondo para meta. Fondo para meta, vale. Vale. Vale, pues hacemos 3 horas con 47 y 200. 85 segundos, chicos, acumulamos ya una penalización de 9 minutos. Así que bueno, está bien, está muy bien. Vale, pues le damos, ahí está, ya hemos terminado. Uh, vale. Acumulamos ya 9 horas con 2 minutos y 47 segundos, chicos. Acumulamos una penaliz penalización de 12 segundos ya, chicos, de 12 minutos. Y ya pues vamos a nuestro... Ya llegamos aquí al service. Ahora ya miramos el coche, lo inspeccionamos porque está bien y ya apuestan por la siguiente, chicos va que será valla 16 y Raleigh vale eh, valla 16 estar de noche y Raleigh también así que no vas a tener problema reparamos la siguiente pues Raleigh perfecto uh, vale bueno pues muy buenas chicos pues continuamos aquí vamos a hacernos valla 16 como hemos dicho la más larga de 13 con 13 13, 13 kilómetros con 62 y luego la siguiente será relich muy, muy cortita con un kilómetro casi dos kilómetros así que bueno vamos allá y espero que os guste os con vaya 16 estaba esta, esta... <coughs> perdón esta es la más <coughs> digamos la más larga de aquí de australia así que habrá que ir con cuidado porque será algo chunga como ya las hemos visto y bueno habrá que tener cuidado sobre todo porque es asfalto que es asfalto que suele pues eso resbalar un poco ¿no? sobre todo por esta zona de vallas de ahora que estamos viendo es la más chunga que hay y bueno, pues espero que os guste. Vamos a continuar por este mundial, esta segunda etapa ya, esta segunda ventana de rally, de este último rally, este último país de Australia y vamos allá. O sea, 5 corta, izquierda 4. Y cuidado, derecha 4 abierta contra pedalte larga 80. Izquierda a fondo sobre cima 40. Izquierda 3 sigue y derecha 5. Y derecha 4 a cima 30. Cuidado, freno fuerte para recto a izquierda a giro. A izquierda 3, se cierra, 30. A derecha 3, muy larga, abierta. A izquierda 5, sobrecima, a derecha 4, baches. Y derecha 4, corta, a izquierda 3, corta, sin corte, 60. Derecha 4 abierta y derecha 3 corta, sin corte, a izquierda 5 corta. A izquierda a fondo sobre cima, a derecha 5, a izquierda 5 corta. A derecha 6 se cierra e izquierda 6. Y derecha 4 larga sigue. Y ahí ah, ha sido reflejo, no pasa nada. Corte, para derecha 6 se cierra, 40. No sabía que me para allá, joder Bueno. Salido total ahí. Tenía que haber frenado. Ahorquilla izquierda 2, con la abierta ahí. sobre asfalto y derecha 3, larga se cierra. Ahorquilla izquierda sobre grava, 80. Uf. Y cima, izquierda 3, sigue a derecha 4. E izquierda 3, abierta sobre cima. A derecha 1, abierta. Cuidado, freno a izquierda 4, a recto, a derecha, abierta. E izquierda 3, abierta, a derecha, a fondo, 50. Derecha 5 a izquierda 5 corta sobresalto salto, 50 Izquierda 5, 200 Izquierda 6, 30 Derecha a fondo sobre cima, 40 Derecha 3 sobre cima e izquierda Uf, a fondo Me iba ahí, chicos, me iba Madre mía, como me derecha iba fondo a izquierda, 4 <ríe> Porque controlo ahí corte. bien A derecha 5 corta sobre cima, 120 Derecha 5 e izquierda 4, sobre cima abierta, 30 Izquierda 3, abierta A derecha 3, larga, sobre puente, 30 Puente Izquierda 3, abierta, 50, bases Derecha 6, corta, asalto E Izquierda 5, corta y derecha 5, corta, estrecha, 40 a derecha 5, corta, a izquierda 5, media, 30. Derecha 3, larga, baches. A izquierda 3, 40. Freno derecha 3, abierta. A izquierda 5, corta, a derecha 3, abierta. A izquierda 5,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 Izquierda 6 a izquierda, 5 corta. A derecha 5 sobre bache, a izquierda 3 larga abierta, 30. Y cuidado, derecha 3 larga, sigue a izquierda, 1 sobre grava. Derecha 3 larga, sobre cima se cierra, 40. Izquierda 5 se cierra 4 sin corte. A derecha 4, 100. Izquierda a fondo, a derecha 5 largas, se cierra. E izquierda 3 cortas, estrecha sin corte, 60. Izquierda 5 sobre cima, 30. Derecha 5 sobre cima, izquierda 3 muy larga. Para cima e izquierda 4. A derecha 3 abierta sobre cima Y derecha 4 a izquierda 5 corta, 30 Base sobre cima a izquierda 5 larga A derecha 3 e izquierda 3 abierta A derecha 5 abierta larga A derecha 4 e izquierda 4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 Oh, estoy me deslizado, me he resbalado. Derecha, 4, en cuanto freno llueve. Freno para horquilla izquierda sobre asfalto. Cincuenta. Vale, no pasa nada. Derecha fondo a izquierda 5, corte pequeño. A derecha 6, corte pequeño. Cuidado, freno fuerte para recto a derecha en cruce sobre grava. Cinco. Freno. Ahí, perfecto. Cuidado, freno para recto a derecha. llegamos chicos, fuerza, nos queda. 80. Cuidado. Un poquito ahí derecha 6, a izquierda 5 y derecha a fondo se cierra. A la parte así más chunga. Freno fuerte para recto a izquierda, 80. Vale. Eso es. Cuidado, recto a derecha sobre asfalto, a izquierda a fondo. A derecha 5, fuerte, pequeño, a izquierda a fondo. A derecha 5, a izquierda 5, 30 freno fuerte para recto a derecha sobre graba a izquierda 4 y derecha 3 corta 30 es que se me, se me desliza la claro que me meto por ahí por la hierba se desliza hay que tener cuidado ahí y cuidado freno fuerte a izquierda 4 a recto a derecha la grava no resbala tanto fondo, pero lo que es la hierba sí está mojada sí izquierda 5 sigue sí, se cierra 4 a derecha 5 corta e izquierda 4 freno fuerte se cierra para recto a izquierda 40 Vale, se cierra ahí, perfecto Derecha fondo sobre puente e izquierda 3 sobre cima, 30 Derecha 5 corta a izquierda 5 E izquierda 5 a derecha 5 muy larga se cierra 4 sobre puente Izquierda a fondo, a derecha 5, sobre cima, a izquierda 5, 30. Derecha 5, a izquierda 5, larga, se cierra. A derecha 5, larga, a izquierda 4. A derecha 4, larga, sobre baches. E izquierda 5, larga, sobre cima. Y derecha 5, abierta. Cuidado, izquierda cuatro vale. abierta sobre baches. Cambia el tiempo, A derecha, Hola, 3, está soleado, cima, chicos, cómo 5, cambia 6. el tiempo, es increíble, ¿eh? A izquierda 6, para meta. Vale, llegamos ahí perfectos. Vale. Vale, pues acumula, Hacemos 9 horas con 17 minutos con 878 segundos. Tenemos una penalización de 18 minutos. Vale, pues ahora nos vamos a la cortita y ya habremos terminado Vale chicos, pues continuamos, eso es Continuamos con la siguiente etapa, que es más cortita Y acumulamos, vale, 18 horas con 19 minutos y 925 segundos, vale La penalización ha subido a 30 minutos, es una pena, porque ya va subiendo Y bueno, pues vamos allá A Relich Super especial Derecha a fondo, 30. Derecha 5, corta freno. Para derecha 3, corte a izquierda 2, corte 150. Derecha 5, corta corte sobre grava, 100. Y derecha 1, sin corte. A izquierda 1. Y derecha 2, media abierta larga. A izquierda 3, corta sobre asfalto, 80. Izquierda 2, corta, 80. Derecha 2, corte a recto, a izquierda sobre grava. A derecha 3, sobre asfalto. A derecha 3, media abierta.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 A izquierda 3 corta sobre asfalto, 80 Izquierda 2 corta para meta Vale, pues continuamos chicos, hemos hecho una hora y 33,992 segundos, ¿vale? Y ya acumulamos pues 19 horas 53 minutos y 917 segundos Vale, avanzamos y ya bueno pues vamos al punto de control y ya pues iríamos a la tercera ventana Ya acabaríamos Australia y se acabaría pues por fin... Y por qué no decirlo así, pues este gran último país y, y pues último rally ya. Y acabaríamos WRC, al no ser que haya, pues eso, coches bonus y podamos hacer, desbloquear coches bonus de estos antiguos, de la época. Así que bueno, continuamos. Vale, pues vamos a continuar, chicos, donde lo dejamos, en la y ve que es click y ya, pues bueno, pues ya pondremos final este Rally de Australia y esta última ventana, y ya, pues bueno, ya veremos a ver si tenemos algún... algún bonus desbloqueable, aunque creo que va a ser que no, y nada, pues ya nos iremos con Bus Simulator, ¿no? así que bueno, pues... O sea, espero que os haya gustado mucho este juego Mucho este, este WRC Sí que es verdad que no he tenido como Las cosas como son Mucha audiencia, pero bueno He tenido algunos likes Y con eso me conformo la verdad Así que bueno, pues Gracias por los likes que me habéis dado A lo largo de, de toda esta serie Que termina hoy Aquí, hoy, este... 11 casi 12 ya de julio ha sido una serie muy larga. Le hicimos casi a principios, yo creo, de, a, de abril. O pues, yo creo que más viene de creo que viene de más lejos. Y nada, pues espero que os haya gustado. Os haya os haya gustado. Pues, bueno, como comento los juegos, como, como he comentado el juego, qué tal me habéis visto, cómo ha estado. Y nada, pues vas a echar estas dos etapas, estas últimas etapas y ya diremos adiós a WRC8. Vas allá. Derecha a fondo e izquierda 3, muy larga, sobre cima se cierra sin. No sé si le dan había dado, vale. Corte sigue. Uh. Y derecha 4 sobre baches. 80. Izquierda a fondo, se cierra 5, corta, a derecha 4, larga abierta, sobre baches. Izquierda 5, se cierra baches, a derecha 5. E izquierda 4, a derecha 5, larga, sobre baches, se cierra 4. A izquierda 5 y derecha 5, a izquierda 6, sobre cima, 40. Cuidado, se estrecha sobre puente, a izquierda 3, larga, abierta. Y derecha 5, larga, se cierra. A izquierda 4, sobre baches, 30, sobre cima. Y derecha 3, sobre cima. A izquierda 6, se estrecha sobre puente, 50. Cuidado, freno para recto, a derecha, abierta. E izquierda 5, corta a derecha 5, corta 30 Derecha 5, 40 Cuidado, derecha 3, freno fuerte para recto a izquierda por puerta a derecha a fondo e Izquierda 4, se cierra 3, 30 Izquierda 3, a derecha 4, freno Para recto a izquierda por puerta sobre asfalto 60 a derecha a fondo, a izquierda a fondo, se estrecha A derecha 6, corta, a izquierda 5, corta A derecha 5, freno para recto, a izquierda, sobre sobregrava, 30 Cuidado recto, a derecha por puerta, se estrecha A izquierda 6, larga, a derecha 6, corta A izquierda 6, freno para recto, a derecha 30 recto a izquierda sobre asfalto 100 izquierda a fondo se cierra a derecha 5 corte pequeño a izquierda 6 freno fuerte para horquilla derecha sobre grava cuidado cuidado Uf, a izquierda Pero... a fondo corta 100 no va. vale. a veces, ahí está. vamos bien vamos vamos vamos vamos muy bien chicos De 5 okay. se cierra, 4 a izquierda 5, 40 cima a derecha 5 corta para izquierda 5 corta, 40, cima a derecha 5 media se cierra, 120 derecha 6 se cierra a izquierda 5 a derecha 4 e izquierda 4 abierta contra peralte sobre cima Derecha 4, corta, 30. Derecha 4, abierta, a izquierda 4, corta. A derecha 6, sobresalto. Y derecha 5, corta, a izquierda 4, abierta. E izquierda 4, se cierra sobre cima, a derecha 4 y cima. A derecha 3, larga. E izquierda 5 corta, derecha 5 sobre cima, 80 Derecha 3 sobre cima e izquierda 4 abierta, 150 sigue al medio Izquierda 5 corta, derecha 3, 50 Izquierda 3 media sin corte a derecha 1, abierta sobre asfalto. A izquierda 3, media, 30. Y derecha 4, larga, se cierra. A izquierda 5, a derecha 5, media, se cierra 60. Cuidado, pleno fuerte para recto a izquierda por puerta sobre grava 30. E izquierda 4 se cierra, 40 Derecha 3, media se cierra, 30 e Izquierda 4, media abierta sobre meta Vale, pues aquí terminamos chicos Hac Hacemos 4 horas con 54 minutos y 756 segundos Ahí acumulamos ya 24 horas con 48 minutos y 673 segundos, más una penalización de 30 minutos. Es una pena, chicos. Y vamos a ver qué es clic, que es de noche. Esta vez, a ver qué tal. Nos puede llover, nos puede hacer de todo. Los puedo hacer despejado. No tenemos el tiempo tan impredecible, chicos. Madre mía. Vale, estamos. Salimos. <risa>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 Dado freno fuerte para izquierda 2, corta, abierta sobre asfalto y derecha 3, larga, se cierra. A horquilla izquierda sobre grava, 80. Y cima, izquierda 3, sigue a derecha 4. E izquierda 3, abierta sobre cima. A derecha 1, abierta.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 Derecha a fondo sobre cima. 40. Uh, derecha 3 sobre cima e izquierda a fondo. Uff, nido aquí bastante, nido mucho, eh. No les va chicos. ir. Derecha sin corte. A derecha 5, barado. corta sobre cima, 120. Joder. Derecha 5 e izquierda 4 sobre cima abierta. 30. 3, abierta. Vale, no ha pasado nada chicos, menos mal. Creí a... que iba a sacar las rojas, pero no. Creí que iba a sacar ese tiempo rojo chicos, bueno, menos mal. Izquierda 3, abierta, 50. Menos mal, continuamos ahí, muy bien. 6, corta, <ríe> ya llegamos, estamos en la última, y ¿eh? El último Broma. Me iba fuera, chicos. Wow. A derecha 5, va... iba fuera. Izquierda 5, eh. 30. Derecha 3, larga, baches. A izquierda 3 para meta. Vale, chicos, pues terminamos. Aquí está. Hacemos 3 horas con 32 minutos y 150 seg segundos. Continuamos, acumulamos 28 horas y 21 minutos con 323 segundos. Y ahí está, chicos, hemos ganado, y está por delante del, del Estonio, del Belga también, del francés con 28 con 21, 32 segundos, chicos, increíble. Luego el Estonio con 21. ...21 horas, 50 minutos y 60 segundos... ...y luego el belga con 30 horas... ...27 minutos y 15 segundos... ...y luego el francés, Sebastian Loeuf... ...con 30 horas, 42 minutos y 56 segundos... ...es increíble chicos... ...increíble... ...ahí estamos primeros con 377 puntos... ...luego nos persigue el estonio con 319... ...belga con 254... ...y por último... 195 puntos Del francés en, un, en este último lugar, cuarto lugar Sebastián Leff, increíble chicos Todas las hemos hecho bien Hasta la última Es decir, hemos podido quedar eso sí En algunas etapas hemos quedado terceros Pero nunca abajo de quinto Nunca abajo de la posición quinta Lo hemos hecho muy bien, genial Hemos quedado segundos, que pena En la clasificación de constructores Con 490 Se pone Hyundai Arriba con 588 es una pena, pero hemos hecho genial de principio a fin en esta serie. Y bueno, ha sido increíble, muy grande todo, chicos. Ahí ganamos mucho dinerito. Casi ahí está, trofeo ganado campeón de WRC. Ahí tenemos el trofeo, chicos, enorme con 52.891 dólares que se nos acumulan casi 51.000. 415 dólares, está genial. Luego el estado del coche bajó un poquito, al 23%. Y la reputación la subía más 10. ¿Qué más queréis chicos? Está genial. Más un trofeo que hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado un mecánico. Y hasta chicos, pues hasta aquí la serie. Eh, nos he dicho, ya tenéis los botoncitos por aquí. Les podéis dar like, dar like. Y luego, bueno, pues suscribiros y tal. Y para no perderos más noticias es decir, activar la campanita para que os avise cuando suba vídeo y hasta chicos ha sido una serie la más longeva que he hecho hasta ahora casi de un total de 24 vídeos y muy grande chicos muy enorme, así que bueno gracias por el apoyo a, lo que, a los que me lo habéis hecho y a los demás pues también y ya pues, ya pensando en otro juego próximamente y ya está chicos, ya está Increíble, pero ya está Ta, Se acabó todo ya Pagamos los costes Nos quedamos a 45.000 Genial, puesto primero Primera posición Pues vamos a ir descansando Ah, no me deja o qué Sí, descansar, ¿no? Bueno Ahora sí ¿Tengo que hacer crono o qué? Tengo que hacer No, esto es que ya he terminado Chicos, ya está Ah, oh, perdón, no me lo había dejado Vale, ahora sí, ya decía yo Digo, qué raro Vale, ahora sí me dejas Vale, por pues descanso por todos lados Que ya no voy a hacer más Perfecto Dice, la nueva temporada comienza dentro de una semana Estate preparado Vale chicos, esto ya no sé Qué categoría será porque Es el final, no sé Dice, fin de temporada Ahora de que esta temporada ha finalizado Entrarás en la fase de selección De contrato para la siguiente Las diversas escuderías Te ofrecen contratos en función De la reputación que te hayas ganado de cara a ellas una vez hecha tu elección arrancará una nueva temporada con la escudería escogida. Tu escudería, tu actual escudería podría ofrecerte renovar contratos según la re tu reputación para ella. Pues ya no sé qué me tocaría. WRC, no es lo mismo. Sí, no me reté, sí. Vale, pues nada, chicos, yo creo que lo vas a dejar por aquí. Ya se acabó la serie. No puedes reclutar, ya, ya no sé Vale Vale, aquí un meteorólogo Vale Pues nada, no, chicos, pues yo creo que ya Lo vamos a dejar por aquí Porque ya, ya no hay más temporadas aquí Sería hacer el bucle y no porque lo hemos hecho genial, han sido tres temporadas enormes ¿Veis? Sería empezar de nuevo, ¿no? Y nada, pues yo creo que voy a salir, nah, y voy a ver si hay algo de bonus aquí Hemos desbloqueado algo y daríamos por terminado esta serie, chicos Ha sido, yo creo, un, un placer estar aquí a los mandos Y nada, pues cualquier cosilla me comentáis... Lo que queráis Y bueno, pues por aquí estoy para ayudaros, ¿vale? Vale, voy a ver si puedo hacer algo por aquí Vale, a ver si tengo... <coughs> desafíos semanales Temporadas ¿Esto cómo va? Temporadas a ah, las juego así, yo creo, sin nada No, voy a salir, no, no, no Creo que tengo que ver si hay algo de bonus Si no Pues eso, finalizo ya Chicos No puedo Hacer más de este juego Es que no El juego no pide más porque Ha sido lo más importante esto Y y ya está ah. Y ya pues bueno, ya subirá el vídeo chicos, ya lo veréis Y nos preparamos para serie nueva Y juego nuevo y ya pues ya nos quedará muy poquito Desafíos semanales, no Carrera, no Partida rápida, no Tem Zona de pruebas, tampoco Competición online, yo creo que tampoco No hay demás chicos. VCR Sport consigue el mejor tiempo posible en varias etapas y gana nuevas insignias en modo es wrc Sports, pero yo no sé si puedo hacer esto. Esto es online. No. Desafíos semanales, noticias Drycar, a lo mejor aquí No insignias Tengo todas Y nada, pues ya está Aquí tenemos nada más que registros Todo lo que hemos hecho es ahí Máximo de colisiones en una etapa Para que veáis 63 Etapa especial, la boyende de subies que fue Enorme chicos, número de red de rapes 7240 y 7242 pinchazos, ninguno normal, estaba en fácil número de penalizaciones sufridas 163 número de reapariciones 100... 133 vale por la mañana al mediodía por la tarde por la noche 5 Número de coches destruidos de 4 Esto sería de otra cosa Número de charcos atravesados, es 3000 y pico Y nada, pues ya tenemos las insignias, chicos Estaría el juego a full Aunque no salgan los créditos, ¿vale? Pues nada, chicos Estos serían los créditos ya Porque ya hemos hecho todo Aquí online, pero yo online no puedo jugar y World Sports pues, pues, yo creo que tampoco pues nada chicos ha sido un placer yo me despido soy más gaming nos vemos en el siguiente vídeo siguiente serie chao hasta la próxima